Con los 113 millones de pesos que tiene asignada para su operación anual la jefatura de gabinete de este gobierno municipal, estaríamos pudiendo encender al menos el 70% de las lámparas que hoy están apagadas en el municipio de Zapopan. Bueno.